Hola, buenas noches. Ah, tengo ahí un problemita con el micrófono. Sepan disculpar. Ahí estamos arrancando. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo por eh, streaming, que ya lo están viendo a través de, de Celebremos la Recuperación. Yo ya voy a estar compartiendo este, este clic o este este enlace para todos aquellos que eh, nos están viendo también a través de, de nuestro grupo, que tenemos un grupo eh, de WhatsApp que la verdad que nos está eh, ayudando muchísimo a poder comunicarnos. Así que gracias a Dios por, por este tiempo que podemos estar juntos eh, a través de la pantalla. Entonces, mando el ahí está, mando el, el link, ahí está pidiendo Ketty eh, bueno, los que nos están viendo desde desde internet son varios, los que ya nos están diciendo que están viendo directamente y voy a estar también ahora habilitando el, la, la cámara de este, justamente eh, de esta de esta aplicación. A ver, ah, me está diciendo que no me la está leyendo la cámara. Mm. Tengo un problemita con, con, la cámara, con la cámara que está dando la clase, para que puedan ver ustedes también la clase. Disculpen un segundito, lo no estoy haciendo todo en este momento. Tuve un, un problemita con el audio, ahora no estoy teniendo problemas con el audio. Avisen si lo están viendo bien, buenas noches, bendiciones a todos los que nos están viendo. Eh, gracias a, a Vero, a David, a Isabel... Gracias a los que están directamente conectándose. Y estoy colocando ahora para que puedan también ustedes estar visualizando la, la camarita. Adelante. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Ahí estamos. Eh, ¿Vos sos eh, Eliasar, no? Sí. Qué bueno, qué bueno que puedes estar acá. Y ya estoy dándoles también la... A ver si se puede ver la cámara general. Buenas noches, María Laura. Hola, Justi. ¿Están escuchando bien? ¿Se está escuchando bien? ¿Se está escuchando? ¿Tendría eh, que escucharse? Eh, a ver. Quisiera tener esa... Ahí está. Y ahora sí. Ahí tenemos la cámara que también nos está, se nos está viendo. Bien. Bien. Voy a compartir el, la ventana de la aplicación para que podamos estar viendo también el comentario de hechos y a partir de ahora comenzamos entonces con nuestro estudio. Bienvenidos, bienvenidos a cada uno de ustedes, gracias por estar en forma presencial. Sabemos de que eh, las noticias no son alentadoras en cuanto a, a los contagios que estamos teniendo de COVID eh, y que están creciendo los números de de aquellos que están siendo afectados. Eh, por ahora vamos a seguir manteniendo la presencialidad porque creemos que la presencialidad siempre eh, es lo, lo óptimo, lo ideal para poder eh, tener ese contacto, esa, eh, ese ida y vuelta, esa consulta instantánea. La presencialidad siempre nos viene muy bien. Y por eso agradezco a todos los que están en forma presencial y también a aquellos que nos están viendo a través de, de, de la red, gracias a todos los que nos están viendo porque la verdad que es una bendición que podamos compartir este estudio. Gracias a Dios por esta posibilidad que también nos da la tecnología. Y gracias a la tecnología estamos eh, siendo eh, bendecidos y siendo de bendición. Así que, ¿qué les parece si oramos y ya comenzamos con la palabra del Señor, que vamos a, a comenzar con Hechos capítulo 2? Pero oramos antes. Dios, gracias por este tiempo, gracias por todos los que estamos involucrados en este estudio, en este taller de crecimiento. Gracias por este lugar, gracias por la tecnología, gracias por los tan están presentes, gracias por los que están mirándonos virtualmente ahora, gracias por los que eh, aún no pueden en este momento, pero después eh, en otro momento se conectan y pueden estar compartiendo este momento de estudio con nosotros en forma virtual. Te agradecemos, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, pedimos que tu Espíritu Santo, que tu palabra, que esa presencia tuya, que no tiene nombre, Señor, porque no podemos describirla, eh, pero lo maravilloso que es estar con vos, nos pueda seguir ministrando, Señor. Gracias, gracias. Bendecimos eh, a los que están enfermos, bendecimos a aquellos que están padeciendo. No solo este virus, sino diferentes enfermedades. Los bendecimos, oramos por su salud, oramos por su recuperación, oramos por el ánimo que, que están necesitando para poder levantarse, Señor. Gracias porque tenemos en ti esa, esa fe, esa convicción de que por tu llaga nosotros fuimos curados. Y oramos, oramos por cada uno de los que está batallando contra, contra las diversas enfermedades. Oramos, Señor. Oramos por aquellos que están pasando necesidad. Oramos por aquellos que están en diferentes eh, batallas. Oramos en el nombre del Señor, nos ponemos bajo tu autoridad y resistimos toda obra de Satanás. Gracias Jesús, porque sos el que nos estás fortaleciendo. En tu nombre Jesús. Amén. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Y bueno, ¿qué te parece si ya sin más preámbulos comenzamos con nuestro... Estudio y vamos a Hechos capítulo 2, vamos a leer los primeros versículos, habíamos quedado justamente allí la semana pasada en, esta, en este pasaje, habíamos visto todo lo que sucedió en el capítulo 1, habíamos introducido los primeros versículos, pero ahora vamos a ampliar un poquito más de ese maravilloso capítulo 2 que este, comienza diciendo, eh, te voy a leer en la versión Reina Valera, 1960, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Estaban todos unánimes juntos. Es muy interesante esa, esa eh, referencia, ¿no? Porque parece casi como si fuera eh, una, una exageración. Eh, estaban todos unánimes juntos. ¿sí? Es como una redundancia. Eh, todos, se supone que eran todos, que eran todos los que estaban allí con, con el Señor. Unánimes, casi como diríamos que eh, podría llegar a ser un, eh, un, un adjetivo también de todos, ¿no? Y juntos es un adjetivo de unánimes. Ahora, ¿por qué esa, esa distinción? ¿O por qué esas tres palabras, por lo menos las que ocupa aquí la reina Valera? Sí, hay otras versiones que, que ocupan otras palabras. Pero ¿por qué la reina Valera utiliza esas tres palabras, porque evidentemente estaba haciendo en el hincapié de que no solamente eh, no faltó nadie, eso nos encanta. No sé si a ustedes eh, les ha sucedido que han invitado a personas o a un cumpleaños, o a una fiesta, o a, una, a un agasajo, y querés que vayan todos, ¿no? Si invitaste a cinco, seis, 8, diez, 12, vos querés que vayan todos los que vos invitaste. Vos querés que, que todos estén ahí. Y yo creo que, que en este caso, por eso hace capié, dice, estaban todos. Estaban todos. O sea, todos los que tenían que estar estaban. Y es interesante eso, ¿no? Eh, por eso hay personas que, que no se pierden una sola reunión. Hay personas que, por más que tengan dificultades, por más que estén mal, por más que no se sientan del todo bien... Por más que no tengan dinero, por más que esté lloviendo, por más que esté este, eh, el clima no ideal, ellos, uy, ahí se me salió. Ahora sí, ¿viste? Tengo que tener el micrófono. <risa> ahora sí se siente. Este, ellos no se pierden una sola reunión. No sé si te pasó eso, eh, que viste personas así. Nosotros eh, teníamos una, una hora feliz en un barrio... Eh, de lo que se le llamaba eh, antiguamente a los tobas allí en, en Resistencia. Era un barrio eh, exclusivamente para ellos. El gobierno le había hecho un barrio para, para toda la comunidad toba y nosotros íbamos a hacer una hora feliz. Íbamos todos los sábados. Todos los sábados íbamos. Eh, y por ahí en la hora feliz se hacía eh, al aire libre, no se hacía eh, en un salón teníamos eh, al aire libre y, y teníamos que estar allí, yo era muy jovencito, tenía 13 años cuando empezamos esta, esta misión allí en, en este barrio, y lo interesante es eh, era que nos esperaban, con frío, con calor, con llovizna, con lluvia, con, este, con viento, nos esperaban, y, y siempre venían, se, se juntaban un montón de chicos, pero también una, un montón de personas grandes, y no, se, no faltaban, ellos lo tomaban como una cita con Dios. Era tremendo. A mí me, me impactaba porque eh, veíamos eh, en, en, en, esas, en esas personas eh, la, las ganas que tenían de estar con Dios. Y eso que éramos nosotros jovencitos, yo digo, no éramos expertos en la palabra, no éramos expertos ni siquiera en la música, eh, cantábamos canciones para los niños, llevábamos algunas cosas, pero ellos estaban siempre. Siempre. Y hacíamos contraste con lo que sucedía en, en la iglesia donde nos congregábamos, ¿no? Que había muchas personas que tenían todas las comodidades y tenían todos los, los beneficios, pero se perdían algunas reuniones por diferentes motivos. Todos justificados, ninguno injustificado, pero a veces es como que perdemos ese, ese hambre, perdemos esas ganas, perdemos esa, esa pasión por buscar más de Dios y decimos, bueno, ya a la próxima lo voy a tener. Acá estaban todos. Todos los que, que, que estaban convocados estaban ahí. Y su estado espiritual y sentimental era que estaban unánimes. Que es lo maravilloso también de este, de este adjetivo. Unánimes. ¿Qué significa unánimes? Que estaban todos de acuerdo. Y vos sabés que eso es casi un milagro. Porque ya que más de dos personas estén de acuerdo es un milagro. Que un matrimonio funcione es un milagro. Porque dos personas diferentes, con crianzas diferentes, con culturas diferentes, por más que estemos en el mismo país, por más que estemos en la misma ciudad, por más que seamos este, de, del, del mismo espacio religioso, somos de culturas diferentes. Y que funcione un matrimonio es un milagro. O sea, si tu matrimonio está funcionando, dale gracias a Dios. Decirle a Dios gracias porque esto está funcionando. Que una familia permanezca unida a través del tiempo es un milagro. Que una congregación permanezca unida es un milagro. Porque esto era lo que estaba pasando. Estaban unánimes. Estaban todos con el mismo sentir. Eso es muy difícil de lograr. Y eso solamente... Lo logramos cuando nos ponemos de acuerdo en buscar a Dios. Porque no lo, no lo logramos cuando nos ponemos este, eh, cada uno a intentar proponer nuestros planes o nuestros proyectos o nuestras ideas. No, ahí no vamos a lograr unanimidad. Por más que sean brillantes tus ideas o mis ideas o mis propuestas, seguramente que eso va a ser algo maravilloso, pero no va a lograr unanimidad. Sabes lo que va a lograr unanimidad en una comunidad de fe? Buscar a Dios. Y ellos estaban unánimes porque tenían esa premisa. Recordad el capítulo 1 que decía, esperen porque sobrevendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ellos estaban esperando, por eso estaban unánimes. Y vos sabés que a mí me está llevando la atención esto de, de poder en este tiempo nosotros... Estar... Sí. La ¿No significa también que estábamos todos con la misma idea, en el mismo aspecto? Sí. Que todos buscaban el de lo mismo, por eso tal vez se lo voy No tiene que ver también con eso, pero para hablar más que todos y más que la palabra juntos. Exactamente. como que es más importante la palabra en medio. Exactamente, yo creo que esta palabra es la clave que estemos unánimes o que estén unánimes los congregados en el aposento alto era un milagro. Y que vos y yo vengamos a, a, a la iglesia donde estamos, donde nos estamos congregando y que vengamos y que estemos unánimes y que busquemos de Dios y que recibamos la presencia de Dios es un milagro. Por eso yo creo que Lamentablemente a veces, me, esto me, me autoculpo, yo hago una, una referencia sobre esto, de que por ahí perdemos eh, esa, esa frescura de entender de que en la unidad del espíritu se mueve el Señor. Perdemos esa frescura. Y por ahí nos perdemos en los detalles. Y cuando digo nos perdemos en los detalles, nos perdemos en los detalles de lo que nos distrae. Y son múltiples los factores para que nos distraigamos. Por ejemplo, nos podemos distraer todo el tiempo, no solo acá en, en, en, el, en el momento de reunión, en el momento de, de estar congregados. En nuestro momento de oración también nos podemos distraer. ¿Y cómo nos distraemos? Y nos distraemos por diferentes circunstancias, por nuestros problemas por nuestras ansiedades, por nuestras angustias, por nuestras necesidades, y nos distraemos de lo que Dios nos quiere hablar o nos quiere mostrar. Entonces, estamos tan embebidos en lo que necesitamos, en lo que somos, en lo que eh, queremos, a veces estamos pidiéndole cosas muy puntuales a Dios y es como que se vuelve el único motivo de oración. Y no digo que esté mal, yo no estoy diciendo que esté mal. Sobre todo cuando estamos en necesidades extremas, estamos pidiendo oración por sanidad, estamos pidiendo oración por provisión, estamos pidiendo oración por este, restauración, inclusive por nuestra familia, y eso está muy bien. Pero hay un momento donde tenemos que decirle, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Porque yo sé que este, te presento todas mis necesidades y está bien que te lo haga porque... Tengo confianza con vos, Dios. Pero hay un momento que le tengo que pedir a Él que Él derrame su Espíritu Santo sobre mí. Que Él derrame esa, esa potencia de su poder sobre mí. ¿Cuándo lo va a hacer si yo todo el tiempo estoy en necesidad? ¿Cuándo lo va a hacer? Esto es como ese amigo o esa amiga que eh, tenés y que te llevas muy bien, pero que llega un momento en que te cansa porque no podés compartir nada con él o con ella. ¿Y por qué no podés compartir nada? Y no podés compartir nada porque no te deja hablar, porque evidentemente su problema lo ha desbordado, está desbordado con su circunstancia, con su problema, y no te deja este, hablar. Entonces, llega un momento en que comenzás a evitarlo, porque decís, otra vez voy a tener dos o tres horas de el mismo, el mismo discurso, y, y no salimos de ahí, y no salimos de ahí. Y a veces eh, eso lo distinguimos muy bien en los otros, pero también nosotros nos transformamos en personas este, monotemáticas. Yo me transformo en una persona mono, monotemática a veces, y entonces necesito la frescura del Señor. Y esto estaba buenísimo. Ellos estaban sedientos porque sintieron esa necesidad gracias a lo que Jesús le había dicho y estaban, como decimos, todos, unánimes y juntos. Que yo creo que es donde sobreviene el milagro del poder de Dios. El milagro del poder de Dios va a sobrevenir siempre que estemos todos, unánimes, juntos. Va a venir el, el milagro del Señor y va a venir de una, manera, de una manera espectacular. Y yo lo estoy esperando. Por eso acá pasó y dice, y de repente, fíjate que eh, cambia el, el tono del relato, el relato dice, y de repente vino del cielo un estruendo como, dice, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa... Donde estaban sentados. Esta es otra cosa que me llamó la atención. A veces nosotros pensamos que las posturas son importantes. Viste que a veces pensamos que solamente podemos orar de rodillas. ¿No? Nuestros padres, nuestras abuelas, nos enseñaban que la oración era de rodillas. ¿Vos te enseñaban así? Que la oración era de rodillas, ¿no? Entonces, la oración tenía que ser en esa postura, la postura de rodillas, una, una postura de plegario, una postura de, de rendición a Dios, y está bien, ¿no? Sí, sí, está bien. Ahora, en este caso no estaban de rodillas, tampoco estaban parados, no tenían las manos alzadas, o por lo menos eso no indica la Biblia, sino que dicen que estaban sentados. Y a veces a nosotros nos parece que estar sentados es una actitud pasiva, pero acá, lejos de ser una actitud pasiva, era una actitud activa, porque la actividad estaba justamente en la unidad. La actividad estaba en el estar unánimes, el estar juntos, el estar todos. Entonces, me, me impacta esto, Nos Dice que estaban sentados y escuchan un viento recio. Somos especialistas este, acá y en el sur más todavía, con vientos. Acá tenemos un viento que es muy famoso, que es el chorrillero. Cuando sopla el chorrillero, no dormís toda la noche. Y sentís que vibran las ventanas, ¿no? Puh, pa, pa, pa, te vibran las ventanas. Si tenés techo de chapa, también te vibra el techo. Y vos escuchás el, el, el, el efecto del viento, lo escuchás, lo escuchás en los árboles, ¿sí? en los cables, escuchás ese silbido que, que suena. Esto fue como un viento recio que vino... Dice que llenó toda la casa donde estaban, que estaban sentados, y dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y nos lleva el comentario que tenemos nosotros aquí en, en, en la Biblia, palabra de, este, en la Biblia, este que tenemos aquí al día, dice, este cumplimiento de las palabras de Juan el Bautista acerca del bautismo del Espíritu Santo con fuego nos lleva a la referencia de Lucas 3.16. Si vos buscas Lucas, que obviamente es el tratado anterior de Hechos, en Lucas 3.16 dice lo siguiente, acá te leo, mira por eso me traje la, la Biblia en papel. Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo...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 Buscaron la interpretación y quizás la más cercana tenga que ver con que termina siendo una palabra profética que da Juan el Bautista y la función de Jesús, y la función de Jesús termina de cumplirse en este momento, o por lo menos se ve reflejada en este momento. Las palabras proféticas son muy este, interesantes porque tienen diferentes cumplimientos. Ustedes saben que las profecías y sobre todo los profetas fueron utilizados muchísimo por Dios para dar mensajes puntuales a su pueblo y a otros pueblos, pero fueron muy usados y las profecías tenían un cumplimiento a veces inmediato, a veces tenían un cumplimiento a, a, a mediano plazo y muchas veces las profecías tuvieron su cumplimiento a largo plazo. En este caso, Juan el Bautista, unos años antes de que suceda esto, él ya estaba profetizando de lo que sería lo que Jesús iba a hacer. Ahora, no fue el único que profetizó algo de lo que estaba pasando aquí en Pentecostés. Si miramos nosotros, también en el Antiguo Testamento, y si miramos justamente este Joel, el profeta Joel, y buscamos en capítulo 2, los versículos 28 y 29, nos va a estar dando también una idea de una palabra profética que se estaba cumpliendo justamente en este momento, pero que no iba a ser el último momento. Porque Joel estaba diciendo estas palabras, fíjate, este, ahí en el 2.28 y 29 dice lo siguiente. Y después de esto, fíjate lo que dice, ¿no? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Me impacta este versículo. Pues fíjate que esta profecía fue dada unas, por lo menos unos 500 años antes de esto. Los eh, israelitas, los judíos y los estudiosos bíblicos sabían de esta profecía. Y esto se estaba cumpliendo aquí. No fue la única vez que el fuego representaba la presencia de Dios. En Éxodo y en el monte Sinaí, cuando nosotros eh, leemos el, este, eh, el relato sobre cómo el Señor le da la ley a Moisés, vemos que esa columna de, de fuego o ese monte estaba lleno de la presencia de Dios y Dios se manifestó como fuego. Ahí lo tenemos en Éxodo 19, del 16 al 18. Dios se manifiesta como fuego y el pueblo dice que estaba aterrorizado porque sentía la presencia de Dios y decía, esto es muy tremendo. Por eso dicen, necesitamos, Moisés, que vos seas nuestro mediador, que vos es el que nos estás llevando adelante en cuanto a, a nuestra relación con Dios. El fuego representó muchas veces a Dios, y también a su poder, porque el fuego es un purificador. Vos querés purificar algo, lo podés pasar por fuego. Sobre todo los metales, cuando vos querés purificar un metal, lo pasás por fuego. Los que somos amantes de la parrilla sabemos que cuando queremos que la parrilla quede limpita, la ponemos, hacemos el, el fueguito y ponemos la parrilla arriba del fuego, ¿no es cierto? Y quemamos toda grasa, quemamos todo. Acá tenemos, ¿a, a quién le gusta hacer asado acá? ¿Sí, no? Esa técnica la hacemos, ¿no? Limpiamos la parrilla, ponemos ahí, sacamos todo lo que, eh, toda impureza, eh, y, y después que queda bien este blanquito el, el, el hierro o rojito, lo ves al hierro, lo sacás y sabes que dejas de enfriar un poquito, pero ya está lista la parrilla para colocar allí y la carne este, que vayas a colocar, los, los vegetales, lo que vayas a hacer, no va a tener ninguna impureza. El fuego purifica. Y este era un fuego purificador de Dios. Eran lenguas repartidas como de fuego. Así como en el Sinaí Dios se manifestó a través del fuego, aquí en Pentecostés también estaba presente esta imagen. Qué tremendo esto, ¿no? Y ese viento recio, ese fuego, también nos hace recordar a otra experiencia. Si vos te recordás, ¿te acordás cuando Elías, luego de.? de haber derrotado a los este, profetas de Baal, recibe la amenaza de Jezabel y corre por su vida y se va y, y, y dice, bueno, cree que es el único que quedó como, como sirviendo a Dios y Dios lo rescata, primero este, eh, dándole eh, comidas con los cuervos, ¿te acordás? Le, lo, lo llevó a un arroyo y después lo levanta un ángel y dice, mirá que tenés un largo camino y lo lleva. Justamente a una montaña y allí tiene una experiencia con Dios. Ahí lo tenemos a eso en Primera de Reyes 19, del 11 al 12. Y cuando hace ese esa mención, él escucha viento recio, él escucha este estruendo, escucha fuego, pero también él termina escuchando un silbo apacible. Y dice que cuando escucha el silbo apacible, él reconoce la voz de Dios. Entonces, acá vemos todas estas este, imágenes que Dios usaba, y en este caso con Elías, Elías necesitó ver ese terremoto, ese viento, el fuego, pero el mensaje de Dios llegó a través de un silbo apacible. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque cuando Dios te quiera decir algo, Dios se va a mostrar de una manera. Acá se mostró de esta manera. Y. y y yo creo que Dios siempre se va a mostrar de alguna manera. Y a veces vamos a necesitar tener este, la experiencia del fuego, otra vez la experiencia del viento, otra vez es la experiencia de, del terremoto como lo vio Elías, otra vez es la, la experiencia del, del silbo apacible. Pero en algún momento Dios se va a manifestar. Y acá se estaba manifestando, había un, un, un tremendo mover de, de Dios ahí en, en, en Hechos, y, y ellos no se quedaron en, el, en su lugar, no se quedaron solamente sentados y dijeron, ¡ay, qué maravilloso el poder de Dios! mira lo que está pasando! Sino que este, dice que fueron todos, el 4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Por eso digo que aquí hay un problema con la palabra bautismo. Para muchos el bautismo del Espíritu Santo este, eh, sucede en el momento de nuestra conversión. Y es verdad. El bautismo en el Espíritu Santo sucede cuando nosotros decidimos creer en Jesús. Por eso somos bautizados en una, en una nueva vida. ¿Sí? Ahora, hay una experiencia más todavía, que es ser llenos del Espíritu Santo, es mucho más. Ser llenos del Espíritu Santo era lo que estaban experimentando aquí los apóstoles. Y ser llenos del Espíritu Santo era... Tremendo para los, los que estaban viviendo ahí porque fíjense que acá comenzaron a recibir la palabra griega es glosolalia glosolalia es la palabra griega que dice cuando este, ahí en el versículo 4 y comenzaron a hablar en otras lenguas ¿sí? esa, esa palabra glosolalia significa justamente eso hablar en otros idiomas y este es un, un gran debate que la Iglesia ha tenido por años, no solo la Iglesia evangélica, toda la Iglesia protestante e inclusive la misma Iglesia católica tiene este debate, porque algunos creen que esta experiencia solamente se remite al tiempo de los apóstoles y que nunca más se repite en el tiempo. ¿sí? Entonces dicen, solamente el hablar en lenguas quedó restringido para los apóstoles, ¿sí? de hecho gran parte de la doctrina católica dice exactamente lo mismo la gran, gran parte de la doctrina católica también este, afirma esto y hay muchos grupos evangélicos que afirman lo mismo dicen, eh, el hablar en, en nuevas lenguas está solamente restringido al tiempo apostólico al tiempo del primer siglo ¿sí? porque lo vamos a ver no solo aquí sino en otros pasajes pero está restringido solamente para ese tiempo y después Dios se manifestó de otras maneras ¿sí? ahora ¿Qué creemos nosotros hoy? ¿ok? ¿Cuál es una postura que también podemos tener hoy? Una postura que nosotros podemos decir que también es bíblica. ¿sí? Que esto también puede pasar hoy. Lo que ha sucedido también con otros grupos, sobre todo con grupos más este, carismáticos o más pentecostales, es que han malinterpretado también este pasaje porque han interpretado o mal interpretado de que la única evidencia de la llenura del Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Entonces, ha pasado que muchas personas no han tenido esa experiencia y entonces se han quedado frustradas y han dicho, a mí Dios no me quiere porque nunca me llenó del Espíritu Santo. Creo que eso es un error teológico tremendo. O sea, creo que Ambos extremos son errores. El extremo de decir que esta experiencia de llenura del Espíritu Santo solamente quedó para el primer siglo o para los apóstoles es un error para mí. Pero el error también de decir de que solamente existe la evidencia de que sos lleno del Espíritu Santo si tenés el don de hablar en lenguas, yo creo que también es un error. ¿Por qué? Porque creo que la llenura del Espíritu Santo es mucho más, yo creo que es mucho más que hablar en otras lenguas. ¿sí? Mi abuela falleció a los 73 años. Ustedes no saben la mujer de fe que fue mi abuela. Falleció en el año 97. Más de mil personas fueron a, a despedirla cuando ella falleció ¿sí? en, en el Chaco. Muchas personas que ni siquiera conocíamos, fueron a despedirla y a contar el testimonio de haber conocido a Cristo a través de alguna palabra o de alguna acción de mi abuela, y ella nunca habló en lenguas. Ahora, ¡qué tremenda vida de Dios que tuvo esta mujer! Antes de irse, antes de, de partir con el Señor, Pasó toda la noche en oración y fue bendiciendo a cada uno de sus hijos y a los nietos que estábamos en otros lugares. E inclusive bendijo a, a Pablo, mi hijo mayor, que estaba Fernanda embarazada, y, y, y dio una palabra para él, que se está cumpliendo el día de hoy. Entonces, yo digo, ¿qué más evidencia de que estaba lleno del Espíritu Santo?, ¿Qué más evidencia que estaba llena del Espíritu Santo? Entonces, no es una, una única condición hablar en lenguas para que seamos llenos del Espíritu Santo. Sí. se podría decir que dio una profecía, una profecía No solo para, para mi hijo, sino para su el una profecía. Sí, una palabra profética. ¿Tienes necesidad de hablar el fenómeno? Sí, sí, sí. sí. ¿Todo, todo, todo, todo, todo, yo en Mendoza lo vengo de cuna especial. Y he visto muchas veces, yo eh, soy de cuna martial, martial de que te la manifestación exterior del espíritu santo, como lo llamamos, que es justamente eh, cuando hablan de la nueva Y el gente se tiene mucho cuidado, digamos, porque hay gente nueva, porque la gente nueva por ahí, como que no entiende eso. Cuando una persona está hablando, es, es, como dice el, el Pentecostés, si el Pentecostés viviera con hoy, cualquier persona que no está acostumbrada a eso se escandalizaría, se, se llenaría de miedo, de vergüenza, de pudor. ¿Por qué? Porque no entiende. Y muchas veces, la, había una persona, por ejemplo, que capaz que una, un, un niño podía ser, un pobre. Capaz, a muchas veces pasaba que era una persona que recién entraba, y no dice, hay personas que ido, ¿no? y yo pidiéndole a Dios, el don de lengua. Y no se lo daba, sin embargo, una persona que a veces se convertía de alta temas, que siempre había una persona que interpretaba. O la misma persona interpretaba. Terminaba con el tema, interpretaba. Y la confirmación se daba, que lo, como, como en el caso de, de, de su abuela, lo que, ella, lo, que, lo que ella decía o lo que él decía, se terminaba cumpliendo. Había un, yo me acuerdo con fue una persona que era niña, que la conocía era tan específica que yo día horario todo lo que iba a pasar. Pasó, por por y todo lo que no que hacer. Perfecto. O sea, eso yo estoy totalmente de acuerdo con que la manifestación de Dios no tiene que ver con un espacio de tiempo. El Espíritu Santo no está sujeto a un espacio de tiempo. O sea, si lo hizo antes, también lo puede hacer. Algunos hasta llegaron a decir, probablemente hoy no lo, no lo afirmen de esa manera, pero llegaron a decir de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no actuaba, eso es una falacia. El Espíritu Santo siempre actuó. Es más, si lo vemos en Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, entonces el Espíritu Santo siempre estuvo activo y siempre llenó eh, de su presencia, no de una manera tan, este, eh, eh, eh, tan evidente como lo que sucedió a partir de Pentecostés, pero sí, sí, el Espíritu Santo estuvo activo. Y por eso... Algo hincapié en que esta experiencia de hablar en lenguas es una evidencia. Yo no, lo, yo no estoy negando de que no sea una evidencia. Lejos de mí este decir esto. Es una evidencia, pero no es la única. A ver, que se entienda bien. Creo que el me habló eh, un año de años que uno o dos meses en que tuvimos que trabajar y toda la mañana iba caminando y yo veía entre medio de la montaña, porque yo veía que a, a la universidad caminamos una luz así por la noche. Y yo representaba entonces mi recorrido de caminar y salía con la naturaleza como que el Señor eh, como que yo sentía la presencia de Dios en la naturaleza entonces eh, Así por tres meses, cuatro meses, que se fue a la mañana a la mañana y le dio un rato de luz. Dios nos prepara. Claro, su Espíritu Santo actúa de manera. claro. Con mi mamá no si Qué bueno. Pues saben que. Eh, claro, habla, eh, habla sobre la multiforme gracia de Dios. Pero el Espíritu Santo también tiene una multiforme manera de trabajar. El Espíritu Santo trabaja de una manera espectacular. Tenemos muchos testimonios de cómo el Espíritu Santo hace y, y deshace como Él quiere. Por eso digo que no podemos limitar. A, a su poder a una sola manifestación, con lo cual no digo de que esa manifestación no sea espiritual, tampoco se, se malinterprete. Que este, puedas hablar en lenguas es evidentemente una, una señal de que tenés el Espíritu Santo, o no, no que tenés el Espíritu Santo, sino que tenés una llenura del Espíritu Santo. ¿sí? Eso es evidente. Ahora, hay otras evidencias también, porque lo que sucede después Fíjate lo que dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y lo que sucede es esto, porque cuando el Señor te llena y cuando su presencia te toca y cuando su Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, no lo hace con el mero hecho para que vos te sientas contento, para que yo me sienta contento, para que sea una, una actividad placentera, de hecho lo es, porque es una sensación única, pero no es para eso. Es justamente para darnos la capacitación sobrenatural de anunciar su palabra. Porque miren lo que dice el 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. O sea, el Señor va a manifestar su Espíritu Santo, va a manifestar su, su este, eh, poder, va a manifestar la llenura de su poder, la llenura de su Espíritu Santo, pero no para que vos te pongas contento o para que sea un momento de fiesta, un momento de, de gozo y de alegría, que de hecho lo es, no es solamente para eso, en realidad tiene un propósito mucho más grande. ¿Cuál es el propósito? De que vos anuncies, de que vos llegues a otras personas, de que el mensaje del Señor trascienda las paredes de los lugares donde estamos. El mensaje del Señor trasciende. Y fíjate que el hecho de que hubo un estruendo, llamó la atención de los que estaban ahí congregados en, en Jerusalén, se acercaron a este lugar y cuando se acercaron vieron que algo estaba pasando, que había gente que estaba hablando en su mismo idioma, el idioma de su pueblo original o de donde venían ellos, porque venían de muchas naciones judíos, de las naciones de donde habían sido deportados. Recuerden que esto es después de la deportación y ellos, muchos judíos se quedaron en, en los lugares donde estaban. Entonces venían y escuchaban hablar de Dios a estas personas en los idiomas donde ellos estaban viviendo, donde de donde ellos provenían. Es como decir que venían de, este, eh, de Brasil, que venían de, este, de Alemania, que venían de Italia, que venían eh, de Portugal, que venían eh, de Inglaterra, que venían de Dinamarca, y en el lugar donde estamos nosotros cada uno de los que estaba congregado aquí empezó a escuchar hablar de Dios alabar a Dios en los idiomas de donde venían ellos conocían el, el, el, este, el, el hebreo ellos conocían el griego pero estaban escuchando los idiomas originales porque eso es lo que les llama la atención dice el versículo 7 y estaban atónitos y maravillados mirad no son galileos todos estos que hablan, esto es como decir, no son, del para, para, para decir algún barrio este, eh, por, por ahí no tan bien ponderado aquí en, en San Luis, eh, eh, no son del tibileti los que están hablando en nuevas lenguas, o, o en nuestras lenguas originales, casi en forma despectiva, en de una forma eh, burlona, diciendo no son galileos. Como diciendo, no son gente inculta, ¿eh? porque a veces cuando queremos de este, eh, menospreciar a las personas, decimos de dónde son. sí eh, Y entonces eso es casi como que queda este, ofensivo, ¿no? Dice, no son galileos, ¿Eh? porque estaban atónitos. Dice, ¿cómo el ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Porque la historia estaba ahí. ¿Cómo podían estos, que no tenían una formación eh, lingüística fuerte, poderosa, estar hablando en otras lenguas? Y esto es tremendo, ¿no? Eh, dice, y acá cuenta eh, de dónde venían. Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto,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 porque siempre hay otro grupo. Dice el, el 13, más otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, estos están borrachos, estos están totalmente este, sin, sin tener sentido en su, en, en, en su estado de salud. ¿Mm? Estaban totalmente eh, descreídos. ¿Por qué esto sucede? De, eh, es más, a nosotros no sucede. Y muchas veces nos perdemos del mover de Dios porque descreemos de que el mover de Dios puede estar presente también hoy en el 2021. Y a veces nos pasa esto. Por eso creo yo que está muy bueno que volvamos a, a, al texto final y que miremos porque no fue una, una casualidad lo que estaba sucediendo. Esto fue parte de lo que ya Dios había anticipado por diferentes personas en diferentes momentos. Y por eso yo creo que cada palabra profética, cada palabra profética se va cumpliendo. Yo no sé si estuviste alguna vez eh, la bendición de que alguna persona, algún, algún siervo, alguna sierva de Dios te dé una palabra profética. Pero esto es maravilloso. ¿Vos sabés qué? Te cuento esto y, y vamos a, a cerrar porque después me encantaría hablar sobre el discurso de Pedro en la semana que viene. Eh, y prometo ser un poquito más escueto, pero estos temas me apasionan. Y te cuento algo que, que sucedió eh, con, eh, con mi hijo cuando eh, Fernanda estaba embarazada, con, con Pablo cuando Fernanda estaba embarazada. Es algo tremendo lo que pasó. Estábamos en una reunión, estábamos en, en la iglesia ucraniana, que yo te conté el, el domingo, conté que, que veníamos, eh, que fuimos a una iglesia ucraniana, este. Eh, nuestro, en, en nuestro inicio del matrimonio, estamos allí en esa iglesia y un, un pastor de otra, de, de otra iglesia había venido a predicar en una reunión de jóvenes y este pastor eh, Dios lo usaba mucho y él comenzó a orar, a orar en el, antes de comenzar a, a, el mensaje y cuando comenzó a orar comenzó a descender una presencia del Señor tremenda, y Dios lo usaba con, con palabras proféticas, Dios lo usaba con palabras, y empezó a hablar y, y, y, y a dar muchas palabras este, eh, hacia, hacia la iglesia, hacia lo que iba a venir. Y en un momento yo estaba tocando el teclado, estaba tocando en el grupo de alabanza, estaba tocando el, el teclado y yo no había, ni, ni siquiera lo había saludado porque él había venido y se puso a predicar, él no me conocía a mí, yo no lo conocía a él solamente de, de, de escucharlo y él me dijo desde de, supóngase que yo estaba ahí en el, tocando el teclado y desde el púlpito me dice llama a tu esposa entonces primera reacción cómo sabe que estoy casado bueno vino Fernanda lo, ella vino él comenzó a orar por ella y empezó a hablar y a decir, ese niño que está en tu panza, ese niño que está en tu vientre, va a ser un siervo de Dios, y Dios lo va a bendecir, y Dios lo va a, a usar. Y nosotros empezamos a llorar porque unos meses antes, Fernanda había perdido un, un bebé, habíamos perdido un bebé, y este, eh, no había llegado a los tres meses, a los dos meses tuvo un aborto espontáneo, y lamentablemente no, no siguió con el embarazo. Y este, este segundo embarazo, nosotros no queríamos decir nada, y ya estaba pasando el segundo mes, y nosotros no queríamos decir nada, no le habíamos dicho nada a nadie. Estaba mi suegra, y mi suegra empezó a llorar porque no sabía que Fernanda estaba embarazada. Nadie sabía que Fernanda estaba embarazada. Pero este varón de Dios profetizó sobre sobre mi hijo. Y nosotros nos largamos a llorar porque decíamos, Dios mío, qué tremendo es esto. Qué tremendo es tu poder. Y yo creo que Dios usa diferentes ministerios, diferentes dones, diferentes personas. Y Dios bendice. Y Dios cumple. Y a veces todo esto que, que te estoy diciendo por ahí te va a parecer extremadamente extraordinario o por ahí te va a despertar un hambre espiritual por Dios. Prefiero creer esto último, prefiero creer que esto va a pasar, de que Dios nos tiene que despertar espiritualmente, porque hay mucho más de Dios para nosotros. Y esto que sucedió aquí, yo creo que se puede volver a replicar de la manera en que Dios quiere hacerlo en este tiempo. Por ahí no va a ser de la misma manera, pero el poder de Dios... Su Espíritu Santo está disponible para todos los que pidamos, porque es una promesa del Padre. Dice, eh, el mismo Jesús dijo, si ustedes que son malos padres, les saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre celestial, y fíjense qué tremendo lo que dice el Señor, les dará, uno dice, les dará todas las bendiciones, les, les responderá todas las oraciones, la palabra dice, les dará, el Espíritu Santo a los que le pida. ¿Te diste cuenta de ese pasaje? ¿Te diste cuenta de esa declaración del Señor? Porque el Señor estaba diciendo eso. Y yo creo que esto es real y esto es trascendente hoy. Y Dios nos va a llenar de su Espíritu Santo en tanto y en cuanto se lo pidamos. Vos y yo somos los factores determinantes de que el Señor nos pueda estar llenando de su Espíritu. Y podemos vivir toda nuestra vida sin ser llenos del Espíritu y sin embargo el Señor va a seguir obrando. Pero yo quiero esta experiencia. Y yo quiero pedirle aún un poquito más al Señor. Quiero ser un poquito más osado. Por ahí pecar de ambicioso espiritualmente. Y decirle, Señor, yo quiero más. Y creo que al acercarnos a la palabra del Señor... Algo comienza a suceder. Y yo creo que el Señor algo quiere hacer en tu vida, en mi vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Algo quiere hacer el Señor. Dios te quiere llenar, me quiere llenar a mí de su Espíritu Santo para que, puedas, para que yo pueda ser una persona útil en sus manos. Y anunciar su palabra. Una vez... Este, siendo muy jovencito, habíamos estado en una reunión de poder tremenda, pero tremenda, y al otro día, este, de, de, de haber estado en esta reunión maravillosa donde la presencia del Señor se manifestó, al otro día yo estaba eh, en una clase en, en la escuela de música, yo estudiaba trompeta en ese momento, y me fui a la clase y justo la profesora faltó, y estábamos, estaba yo y estaba un compañero mío, compañero que estaba estudiando conmigo. Entonces, el compañero mío llegó un poquito más tarde, yo estaba practicando unas lecciones, estaba tocando, y cuando él entró, se sentó, sacó su trompeta y se empezó a reír. Y se empezó a reír, y se empezó a reír, y se empezó a reír. Yo al principio, como seguía practicando mi, mi estudio, no le di importancia. Pero después que terminé de practicar mi estudio, que fueron como tres o cuatro minutos, me di cuenta de que él no paraba de reír. Y que me miraba y, y, y se reía, y se reía, y se reía. Y yo después de un tiempito capté y dije, algo está pasando acá. Y le pregunté, vos no podés parar de reírte, ¿no? Y dice, no, me decía que no, y se, ma y se seguía riendo. ¿Y querés dejar de reírte? Sí, dice, porque no entiendo. Dice, no entiendo lo que me pasa. Yo te voy a explicar lo que está pasando. Mira, esto que está pasando es un poder sobrenatural de Dios sobre tu vida. Y vos estás necesitando de Dios. Se largó a llegar el de la vez, muchacho, hicimos la oración de fe, se convirtió. Hoy es un pastor que está predicando la palabra del Señor allá en, en Resistencia. Y se convirtió, se convirtió sin que yo le diga nada. Yo creo que fue la presencia del Señor yo estaba tan lleno del Señor que no me di cuenta fue la presencia del Señor estaba al lado mío y recibió la presencia del Señor y se convirtió y yo creo que las cosas pueden llegar a pasar no digo que siempre va a pasar pero pueden volver a pasar porque puede pasar que el Espíritu Santo nos llene de tal manera que rebose de vos, de mí rebose la presencia del Señor así que ¿Qué te parece si oramos y seguimos la semana que viene? Agradezco a todos los que se han quedado. Yo la tengo que, que cortar aquí porque tenemos una, otra actividad. Pero, ¿qué te parece si oramos? Y le decimos, Señor, llenanos de tu presencia, llenanos de tu poder, llenanos de tu Espíritu Santo. Lo hiciste allí en Pentecostés, lo hiciste en muchos momentos de la historia de la Iglesia. Lo puedes volver a hacer ahora. Lo puedes volver a hacer. Oramos. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por cada uno de los que pudo compartir con nosotros este momento. Gracias por los que están allí del otro lado viéndolo a través de internet. Gracias porque tu poder no tiene límites. Espíritu Santo, nosotros al igual que los discípulos que estaban juntos, que estaban unánimes, que estaban todos allí, queremos estar de esa manera. Queremos estar en un mismo sentir pidiéndote, Señor, que una vez más ese poder sobrenatural caiga sobre cada uno de tus hijas, de tus hijos, jóvenes y ancianos, llenos de tu presencia, llenos de la manifestación de tu poder, pero no para un, un beneficio personal, sino para poder anunciar tu palabra, Señor, para poder ser luz en este tiempo de tanta oscuridad. Gracias Señor, te bendecimos, te damos a ti la gloria, te honramos Y Señor nos ponemos de acuerdo con todos aquellos que están teniendo este sentir de clamar Para que esta manifestación sobrenatural tuya pueda volver a suceder en este tiempo Pueda volver a suceder en este 2021 Pueda volver a tener impacto en nuestras vidas Tu presencia llenándonos de manera sobrenatural para que nos alcance y para que sobre y para que abunde para los que amamos, para los que están al lado nuestro, para nuestros compañeros de escuela, de trabajo, para todos los que nos rodean, Señor, que sea manifiesta que tu presencia nos está llenando. Oramos Jesús, oramos Señor, te pedimos que vos seas esa, esa fuerza tremenda en cada uno de nosotros. Y Señor, dice tu palabra que si te pedimos como Padre bueno que sos nos vas a enviar el Espíritu Santo Señor a cada uno de nosotros y lo vas a estar haciendo de manera sobrenatural por eso te lo pedimos Señor queremos ser llenos como fueron llenos tus discípulos llenos, llenos de ti en tu nombre Jesús Amén, Amén. Que el Señor les bendiga y bueno gracias a todos los que están presentes eh, y bueno, vamos a seguir con el discurso de Pedro la semana que viene, que es un discurso maravilloso también, ¿sí? Pero les pido, oremos este tiempo para que el Señor nos llene de manera sobrenatural. Yo sé que algunos hemos tenido experiencias tremendas con Dios, pero yo quiero dejar de tener recuerdos y quiero volver a tener experiencias ahora. ¿Vos también lo querés? ¿Qué te parece si le pedimos, si juntos nos ponemos de acuerdo en esto? sí? Que el Señor te bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo eh, martes, ¿sí? a las 20 horas. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo. Chau, saludamos también a los que están allí mirándonos. Chau, que el Señor los bendiga.